en relación del parque y la ciudad uh, uh, pueden notar que es un proyecto uh, de largo plazo que tiene uh, desarrollo muchos sitios verticales que generarán una gran densidad en la colonia y esa, uh, esa sección es una sección que originalmente sí tenía una banqueta ocupable pero a lo largo del tiempo con más carriles sacrificó su banqueta de alguna manera quedó uh, muy restringida en el espacio público y en la posibilidad de, de reactivarla. Asimismo, sí bueno, la zona rosa, de la cual ya hablamos, ya todos conocemos muchos de sus grandes retos y de sus grandes uh, uh, problemas, pero también el gran valor que tiene a largo de la historia de la ciudad. Eh, Richard Lepidro está eh, encargado de toda la, la reordenación y la visión de largo plazo de lo que hay que hacer en la colonia. Y aquí pueden ver el eje de Aviña Chapultepec, cómo se vuelve un eje casi paralelo a reforma que actualmente está destinado 70% al vehículo y la capacidad que tendría y la capacidad que tendría el proyecto de revertir ese 70% al teatro y aquí pueden observar ya una solución a mayor escala que permite entender mucho de la, de, la, de la esencia de la solución en el extremo opuesto pueden ver La, la escala en la sección de avenida de Chapultepec que es una sección muy amplia, casi en la de reforma ya, y pueden observar el, el, los ejes que tenemos muy marcados son los ejes que actualmente eh, se elevan la vegetación vertical bueno, resumiendo básicamente esta maqueta les estaba comentando esto es el mar de Chapultepec que aquí está la más antiguas en la ciudad, y para nosotros es la oportunidad de traer el parque a la ciudad. Aquí estará, aquí estará el desarrollo de lo que es el CETRAM, que es un proyecto que desde la gestión pasada se ha desarrollado. Y nuestra idea es que eh, cruzando con el CETRAM el proyecto se vuelve, digamos, un gran eje eh, verde eh, elevado sobre la de la Chapultepec, que permite a las colonias colindantes con desarrollo y a la colonia Rosa, tener una conexión elevada que es mucho más digna, agradable, donde se, se privilegia mucho el espacio público y las áreas verdes. Y pueden observar cómo en muchos espacios donde actualmente existe caos, la propuesta es hacer grandes plazas, uh, una de las secciones más notables para nosotros del proyecto es esta, donde existe actualmente el acueducto, y la idea de hacer una gran plaza que de alguna manera nos permite revisar la historia de la ciudad, celebrar la historia de la ciudad, y tener este eje verde que de alguna manera se vuelve un conector urbano que no solamente va a permitir conectar eh, Oriente-Poniente sino también Norte-Sur eh, a todo el perímetro. Para nosotros es la oportunidad para eh, en un proyecto visionario de la ciudad traer inversión que permita desarrollar y ordenar eh, lo, lo que se conoce como la calle completa y hacer un urbanismo eh, ecológico sustentable eh, que dignifique y que eh, reordene todo el entorno. Quiero presentarles a Juan Pablo Maza y a Rui, que son coarquitectos con nosotros del proyecto. El arquitecto Mario Shetland no pudo venir, pero como saben es una de las personas de más experiencia en diseño de paisaje en México. Mario ha estado a cargo de todo el diseño eh, del bosque Chapultepec y ha hecho más de 50 proyectos en el país de parques es la persona con más experiencia, no nos cabe duda y con Mario estamos trabajando intensamente en toda la recuperación de las áreas verdes y en el diseño de todo el espacio público y el entorno a todos muchas gracias Juan Pablo nada más eh, complementar la idea es que los cruces en todas las esquinas se acorte el área que tiene que, que atravesar el cartón. entonces se trata de juntar ambos extremos eh, asegurando cruces seguros al nivel y en la parte superior tener una circulación continua ininterrumpida, segura que no tenga que, que ver con los coches eh, también se están empezando en semáforos este, para para, para, para, para bicicletas este, y algo muy importante es generar confort en, todo, en toda la sección en las banquetas, en la parte de arriba en las plazas eso eh, mucho traído a través de la vegetación y queremos eh, propiciar también que exista un recorrido a cubierto, protegido de lluvia y de sol reforzar nada más el tema de contar con la accesibilidad universal algo que nos preocupaba en un inicio es cómo vamos a hacer que la gente llegara está perfectamente bien conectado con sistemas de transporte sustentable los carriles confinados para un sistema de metrobús de gas o eléctrico y, se, y tendrá estratégicamente ubicados elevadores, rampas y escaleras. Así que será muy permeable pensando en llegar a esta gran costura de futuro urbano. De Voy a, si me permiten, mencionar rápidamente. Aquí tenemos lo que es el estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Este es un espacio que técnicamente está privatizado por la Secretaría de Seguridad al estar prácticamente cercado, en donde hoy lo que tenemos son patrullas e indigentes y fundamentalmente lo que hace este espacio es crear esta plaza pública en donde se proyecta el cine al aire libre, un espacio en la superficie totalmente abierto y la posibilidad, como lo mencionaba al inicio de la exposición, de eh, desplantar en esta sección alrededor de 14.000 metros cuadrados en donde vamos a tener equipamientos y servicios que van a estar generando ingresos por parte de estos 14 mil metros cuadrados que se generan en esta sección. Se permite la eh, generación de ingresos para el desarrollo de toda la inversión a lo largo de la avenida. Como mencionaba, tenemos más de 60 mil metros espacio público completamente espacio público en la avenida en toda la parte de la superficie y es fundamentalmente la presencia en este espacio en donde se detona la, eh, la presencia de equipamientos y servicios que está conectado a lo que sería el gran anfiteatro público en el que sería transformada la glorieta de los insurgentes y como lo mencionaron los arquitectos tenemos el corredor peatonal no solamente más amplio sino a nivel ininterrumpido de lo que es eh, eh, saliendo del Centro de Transferencia Modal, hoy el paradero de Chapultepec de manera ininterrumpida de 1.3 kilómetros hasta lo que será el anfiteatro, la Secretaría de eh, eh, posteriormente la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí también tenemos un andador teatronal, en donde fundamentalmente hay una gran plaza pública que permite eh, la convivencia y el desarrollo de actividades eh, culturales. En toda esta infraestructura que se, que se tiene, el día de hoy se emite este concurso público para que arquitectos, urbanistas, diseñadores... Eh, no solamente realicen propuestas de la activación y del programa del espacio público, sino que también presenten propuestas conceptuales de los equipamientos que se van a estar desarrollando a lo largo de la avenida. Asimismo, subrayar y mencionar también la creación de atajos eh, a nivel de las estructuras que se tienen para favorecer la movilidad, la seguridad del peatón y fundamentalmente, como también lo estábamos mencionando, la recuperación en una gran plaza pública de lo que es eh, los 22 arcos del eh, acueducto eh, Estaríamos abiertos a preguntas, comentarios y respuestas de parte de ustedes. Muchas gracias. Tal vez aunque no sea el tema el vehículo, eh, sí creo que los vehículos por ocasión sí. en sus propias alicaciones y creo que estos dos cruces de sus procesos... Siempre ha sido un problema, que genera muchos problemas. Sería muy interesante que se aprovechara la obra que se va a hacer para que hubiera un paso mucho más libre en esos dos cruces que finalmente ocasionan muchos problemas peatonales y inclusive hasta eso puede en es muy interesante la propuesta en general y solamente tengo una pregunta me imagino que no va a ser afectada no va a ser afectada las construcciones actuales no. en absoluto, pero si sí van a recibir un, van a tener un o un arreglo o que se piensa hacer bueno, fundamentalmente la, el polígono de la concesión es el espacio público de la avenida. En este momento no hay ninguna intervención eh, urbana en materia de desarrollo inmobiliario. Se respeta en todo momento la propiedad de todos los tenedores de la avenida y de todo el polígono. Y lo que la ciudad estará realizando es un proceso de consulta importante para el inicio de lo que será la renovación del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que tiene una desactualización de alrededor de 19 años y fundamentalmente el proyecto no plantea ninguna de entrada, ningún cambio de uso del suelo y tampoco el, el desarrollo de este tipo de actividades hasta que se realice esta consulta pública. Volver a subrayar y agradecer en primer término la presencia de la doctora Denise, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Repetir y comentar que no habrá ni una inversión por parte del gobierno de la ciudad, el proyecto plantea el uso de capital de riesgo y la generación de ingresos, no se utilizará deuda pública, no se estarán utilizando recursos presupuestales y fundamentalmente la generación de ingresos proviene de este estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública en donde será un proyecto de coinversión, no es una concesión, es un proyecto de coinversión. La diferencia fundamental es que un proyecto de concesión se le otorga directamente a un privado el privado lo que hace es explotar, administrar y operar el espacio público. No hay eh, ingresos en, en términos generales ni reales de, de la concesión. No se utiliza capital de riesgo en el proyecto. Y en cambio, un proyecto de coinversión lo que permite es, uno, que el gobierno de la ciudad sea socio del proyecto, en donde en ningún momento pierde ni la propiedad ni la posesión del espacio. No hay ningún tipo de privatización. Siguiente, el gobierno de la ciudad tiene la potestad de generar a través de este mecanismo de coinversión ingresos no tributarios del proyecto que provendrán, provendrán fundamentalmente de esta, de esta parte, de este espacio y además el inversionista ganador tiene la obligación en donde el día de hoy de manera inédita se hace público un documento privado que es el FIDEICOMISO ...de administración y operación del proyecto por primera vez y de manera inédita... ...en el desarrollo de obra pública en México, se hace público el fideicomiso... ...en donde tiene el inversionista ganador la obligación de aportar el capital de riesgo... ...para el desarrollo del proyecto. Este planteamiento es, se, se realiza de manera inédita en el país, se realiza de manera inédita en la ciudad... ...y como lo menciono, no solamente no genera ningún tipo de privatización... Tenemos la presencia de más de 60.000 metros cuadrados de espacio público y un área eh, utilizada por una dependencia del gobierno de la ciudad en donde no había actividad del de ciudadano. Hoy permite generar la riqueza pública necesaria para que conjuntamente con la ciudadanía podamos entrar en un proceso de renovación del bueno, arenque. De la invitación por parte del doctor Ricardo Monreal a la presentación de esta importante obra y proyecto para la ciudad, donde eh, es evidente que no solamente estamos hablando de la unidad de Chapotepec, sino impacto que va a tener, que pues va a ir más allá, inclusive de las zonas aledañas. creo que será la obra problemática y cine si se llega a desarrollar, como está planeado. Quisiera proponer dos cosas, tres que este pedicomiso que se está anunciando ojalá pudiera estar en línea, en tiempo real, para que la ciudadanía tenga acceso directo, como se maneja este el tipo de compromiso regularmente, sabes sabemos que los pedicomisos son muy oscuros, por experiencia, al menos los pedicomisos del gobierno, a su federal, como de la ciudad de que hubiese mucha transparencia el fideicomiso, si está en línea en la página, los ciudadanos podamos ingresar, saber qué ingresa y cómo se... Eso me parece necesario sí. El segundo punto es la inclusión de los vecinos, de los vecinos alrededor de las colonias que van a ser este, sí. impactadas por este desarrollo, sino también a los capitalinos porque finalmente estamos hablando del corazón de la Ciudad de México pareciera que este proyecto solamente va a afectar a las colonias que rodean a la línea Chapultepec, cosa que no es cierto porque la movilidad prácticamente de la ciudad se concentra en buena parte en esta zona pero también es cierto que esta zona requiere de una inversión que detone el desarrollo de la ciudad y que la lance hacia otro tipo de desarrollo urbano ciudadano y me parece que si el ciudadano no participa en la obra, en su diseño, en su transparencia, en la rendición de cuentas que debe haber en la obra, en la misma ejecución, en el trayecto de tu proyecto, pues va a ser una obra que va a ser un importante de la pero si no está en el espíritu ciudadano, no va a tener la legitimidad que requiere la obra de esta, esta naturaleza y que lo merece además. Porque es un tramo que está olvidado y además es muy emblemático. Estamos hablando de, de la continuidad del bosque de Chapultepec. O sea, si realmente el trazo es Chapultepec hacia la gobernanza de su y luego la posibilidad de que en el futuro esto vaya hasta el corazón mismo de México, que es el Zócalo. Porque esa es la idea, el trazo sí. original, inclusive del producto, que estamos hablando de nuestras propias raíces prehispánicas. Aquí conservar, me parece, acercar acercarse de lo que hoy no se puede acercar al ciudadano, que es poder apreciar ese acueducto maravilloso que es la reconstrucción de la de del agua y la zona rosa. La tercera propuesta que hacemos es que nosotros queremos que la zona rosa junto con el gobierno la ciudad sea, eh, sea solicitada la intervención del gobierno federal para que por primera vez se decrete como un centro integralmente planeado. De la misma manera que pasó, o ha pasado con Cancún, con Gustafa, con Los carros, en donde un polígono también es recuperado o es administrado y también le da presupuesto al gobierno federal para que se rescate la zona rosa. Porque si bien es cierto, esto puede tomar la presión en la recuperación de la zona rosa, no va a suceder si no le llamamos de la vocación que debe tener este polígono que es turística, de servicios, financieros y también que se recupere el hábitat, es decir, la convivencia ciudadana. De eso se trata, al menos lo que yo he leído y lo que yo he visto y que el doctor Mundial también apreciado, es que este, este parque lineal sirva de espacio comunitario. Ese es lo que Entonces, yo solicitaría que, además de la transparencia, del federomiso, que, de que esté en línea la inclusión de los ciudadanos y tercer paso es solicitarle al gobierno federal a través de FUNATUR y al gobierno de la ciudad que encabece el esfuerzo para que la zona rosa sea decretada como un centro integralmente planeado, cosa que ayudaría muchísimo a este encuentro, que no apalancaría definitivamente. ¿No? Muchas gracias, licenciado. El primer término sobre la primera propuesta, efectivamente hoy de manera inédita, no solamente está publicado ya el fideicomiso privado, sino que además se emite en la gaceta del Instituto Federal los certificados de participación ciudadana, en donde cualquier ciudadano podrá acceder a la posibilidad de tener participación no solamente ciudadana, sino a nivel financiero en el proyecto con certificados que serán emitidos con precios muy accesibles de 50, 100, 150 pesos y eso obligará no solamente a la transparencia y a la revisión de cuentas sino a la posibilidad de que cualquier ciudadano tenga derecho a ser socializado de los beneficios financieros que el proyecto se está realizando y que en consecuencia toda la eh, información pública y privada del fideicomiso se estará realizando. Saludamos esta primera propuesta y con mucho gusto la incorporaremos. En segundo término, la ciudadanía es fundamental. En el proyecto, la instrucción del jefe de gobierno es la emisión que el día de hoy se publica en la convocatoria de tres eh, concursos públicos y fundamentalmente un proceso de difusión y participación ciudadana que estaremos teniendo eh, alrededor de un mes en donde la ciudadanía participará con propuestas enriqueciendo con críticas también al proyecto y finalmente se estará realizando un proceso de consulta a la ciudadanía para escuchar sus propuestas en torno al proyecto. Asimismo, se están realizando a partir de la semana pasada nueve asambleas informativas que conjuntamente con la delegación y evidentemente en coordinación con la, la, la nueva administración de la delegación estaremos realizando. Y en el apartado 3 eh, que usted mencionó, ya tuvimos una reunión con la presidencia de la Asociación de Comerciantes de la Zona Rosa, saludamos también esta propuesta y fundamentalmente estaremos planteando la jefe de gobierno, estaremos convocando a la ciudadanía para que se haga esta gestión que usted eh, actualmente está comentando. Agradecer la presencia del presidente también del Colegio de Arquitectos, muchas gracias por su presencia de hoy Por favor, eh, sí, bueno. ah, sí, ya bueno. eh, <coughs> Parecería que, que los mexicanos tenemos cierta inclinación al fatalismo, ¿no? Y creo que no es gratuito. El otro día, sobre el proyecto, un periodista mexicano dijo lapidariamente nunca he visto fracasar a una maqueta. Y yo estoy de acuerdo con él, tampoco he visto fracasar a un render, ¿no? Porque los arquitectos proyectan e imaginan desde una forma ideal. Y luego este periodista dijo, porque llega la gente y lo echa todo a perder. Yo creo que este proyecto es de, de gran envergadura porque necesitamos demostrarnos los mexicanos que podemos comportarnos de otra forma. Hace ratito decías en tu exposición que la gente define a la arquitectura, pero yo creo que la arquitectura y el urbanismo también definen a la gente. A mí me gustaría escuchar qué elementos urbanísticos y arquitectónicos hay para inducir este comportamiento de la gente de manera que este proyecto pueda... Tener ciertas bases de esperanza. Para nosotros el proyecto tiene que ver mucho con entender el, el contexto particular. Este contexto ya demanda unas conexiones entre las avenidas y el perímetro colindante. Mucha gente se mueve entre Condesa, Roma, a Zona Rosa y viceversa. Y el nuevo corredor eh, y la densidad que tiene Reforma eh, está solicitando tener más espacios abiertos de encuentros de recreación. Para nosotros el proyecto tiene que ver mucho con celebrar, como ya lo dijimos la historia de la ciudad. Uh, uh, y yo creo que la historia de la ciudad tiene que ver mucho también con reconocer de dónde venimos. Entonces el tema del acueducto tiene que ver con entender la ciudad, cómo fue planeada la ciudad. Un acueducto que está ahora en medio de seis carriles podría estar uh, celebrado con una gran plaza que te uh, comunica al ciudadano de dónde venimos y cómo se planeó la ciudad de México. Y así cada uno de los sectores ha sido pensado para que celebre muchas de las artes que tiene nuestro país. Para nosotros es la oportunidad de que no solamente sea funcional en términos de conectividad, sino que al mismo tiempo sea una oportunidad de encuentro, una oportunidad de disfrute del entorno, pero también una oportunidad para entender parte de la historia de la ciudad y parte de la de la riqueza cultural que tiene México, por eso le hemos llamado el Paz que eh, el Corredor Cultural, tiene los distintos sectores que han sido temáticamente organizados, celebrar el cine, celebrar el teatro, celebrar la historia de la ciudad, de tal manera que como lo viste en la presentación del proyecto, sea, eh, no solamente infraestructura de conectividad eh, eh, y la oportunidad de que un inversionista reordene a nivel eh, eh, teatonal, de la sección de una calle que actualmente es caótica como lo vimos en el análisis sino que además puedas construir adicionalmente miles de metros cuadrados para el distrito del espacio público pregunta, ¿Cómo se está contemplando la ciclopista? Porque como usuaria de bicicleta transitar de la condesa a la parte de reforma ahora es lugar concluido, entonces quisiera saber si tienen pensado este, cómo integrarlo a la ciclopista las existentes para que realmente sean transitables para quienes usamos las bicicletas. Bueno, aprovecho eh, sabiendo que al principio de la presentación, hablamos mucho de la calle completa. La calle completa ha sido una calle que es una sección que el gobierno la se ha impulsado y tiene que ver con reordenar la sección de la calle. La calle completa que ha impulsado nuestro gobierno es poder tener mejores banquetas, poder tener Sin embargo la sección de la HP es una sección muy particular de gran longitud, lo cual nos ofrece la oportunidad de ordenar el transporte público, tener un carril nuevo destinado a de la bicicleta, que la verdad, y tener mejores maquetas más generosas. Entonces tiene que ver con la primera parte de la presentación, que fue el análisis que hicimos del entorno. Actualmente lo que existe es esto, es básicamente una bicicleta que usamos en Colombia el transporte público está encima del transporte vehicular y el proyecto se trata mucho de ordenar todo ese entorno, de tal manera que a nivel vehicular es ordenar todo el transporte público, que venimos trabajando en colaboración con la ciudad desde el último año, ordenar todo el espacio de banquetas, creciendo esa área, dedicar dos carriles generosos, bien planeados, que entran dentro de todo el de la. Ecomici, hemos trabajado con eh, los que llevan el sistema en la ciudad y estamos asegurándonos que no solamente estén bien planeado el carril de bicicletas sino que además se, se dispongan cuando menos tres estacionamientos de bicicletas a lo largo de hoy. José Luis, pedí mucho tu opinión ¿Quiero, ¿quiero? Sí. La mejor forma de entender pero, ¿no? o sea, tenemos dos secciones. El 80% de las secciones de proyectos es celebrar nuestra historia con un mejor con mejores y elevar una conexión eh, de áreas verdes. Entonces, esta es la sección que es el mayoría en el los proyectos. analizando las distintas funciones pero para nosotros es un espacio que tiene cines, en el interior de, la sala de cines vinculadas a una agenda cultural que estarán en dos niveles, porque los cines requieren dos niveles, pero pues requieren estos dos niveles, hay un estacionamiento que se solicitó como parte del programa y la oportunidad de que arriba haya un espacio que es un espacio de que encuentro, una que escalinata, donde también se pueden hacer proyecciones al cine, eh, al aire, como sucedía en Amigos, no olvidemos que la. O como diría Barbagán, que la sondea es uh, la quinta fachada. Para nosotros sí es una fachada En la extensión del parque, la posibilidad de celebrar el eje y al mismo tiempo recordar que la empresa más importante de cine del país creció y nació en esta esquina y que de alguna manera eh, podemos tener un edificio que aquí celebra mucho el cine y que no sectores que celebran muchas de las artes usted sí, ya está nosotros no decimos la ordenación de lo que pasa en la gloria. usted se hacía y se va a quedar esta, esta construcción ¿no? es práctica pero en esta parte, en donde se hacen en 23 metros cuadrados un andador peatonal, eh, habilitando esta plaza pública entre Varsovia eh, y lo que es, eh, Florencia, eh, este andador nos permite tener una conexión también ininterrumpida a la plaza del, del acueducto eh, como lo mencionaba el, el arquitecto hay un carril de servicio central fundamentalmente el planteamiento y de acuerdo a los resultados del estudio de movilidad que, hace, que realizó la empresa Stier Davis solamente se quita un carril de cada lado en promedio la avenida tenía un total de 11 en promedio fundamentalmente lo que se hace es incorporar estos carriles para tener un carril dedicado eh, al transporte público la idea fundamentalmente es tener en entrada un metrobús eh, de gas natural o eléctrico, se están terminando de hacer los análisis necesarios, pero eh, al final de cuentas la avenida y el proyecto no eh, eliminan la funcionalidad de la propia arteria, sino que además presentan la estructura para crear estos atajos a nivel eh, de la propia calle, a nivel del primer nivel, para que se dé este proceso de permeabilidad de un lado a otro que ya el presidente del colegio de arquitectos nos mencionaba fundamentalmente lo que se trata también es posibilitar desde a nivel de calle una, el espacio público elevado que se da la posibilidad del tránsito seguro de un lado a otro de la avenida del peatón de cualquier usuario del espacio público y la posibilidad de hacer este proceso de sutura urbana que la avenida hoy no está presentando en el hay un, la división en base a las diferentes artes o las diferentes disciplinas del arte de alguna manera supongo que el cine tendrá su grupo de, o su, su empresa que se dedique a seleccionar qué películas se van a existir o etcétera estarán muy bien estas pantallas y además hay una sección que se, que se dedicaría a las artes plásticas entiendo pues, pues, me parece que es muy importante siendo un espacio público, y siendo un espacio de exhibición de los resultados de cuenta, que eh, también, y creo que es se está impulsando, que hubiese como ese comité y que los espacios que sí, se asignen pues, a, a exhibir arte sea también de tan alta como calidad como serían las pantallas del cine. Fundamentalmente lo que estamos buscando es traer cine en español, es decir, cualquier tipo de actividad cinematográfica, pero queremos provocar el, la, la visualización de cine en español y la idea y la intención de este consejo rector es que supervise, que sea la contraloría del proyecto y que acompañe fundamentalmente este concurso público que el día de hoy se emite en la Cet del Distrito Federal. Bueno, muchas gracias. Yo considero que uno de los grandes temas hoy en la ciudad es el tema de la movilidad. Que naturalmente el, el poder crear corredores de la ciudad ayuda mucho a la movilidad peatonal sobre todo. Y yo creo que es, eh, hoy en día vemos que beneficia mucho al peatón, porque nos ha invadido el automóvil de tal manera que, eh, como decía Denise, tanto el peatón como el ciclista debería de tener prioridad, entonces, eh, si el proyecto se espera en, el, en ese objetivo de fortalecer la, movilidad, la circulación peatonal, la circulación de los ciclistas, que eh, si va a ayudar mucho pues, a la integración del tejido urbano de toda la ciudad. Por otra parte, sabemos que el corredor reforma pues ya está, ha sido muy saturado desde el punto de vista inmobiliario y esto va a permitir una derrama ¿verdad? A, otro, a, a otras áreas de la ciudad que también son importantes. Es decir, el, eh, la ciudad se está reconvirtiendo rápidamente y tenemos que ver a futuro qué modelo de ciudad queremos dentro de 50 o 100 años. Entonces, este puede, si, eh, eh, yo hago votos para que desde el punto de vista jurídico-administrativo, desde el punto de vista eh, urbanístico, arquitectónico, se haga muy bien porque esto se podría repercutir en otras grandes avenidas en ¿eh? el paseo de eh, la Mía Revolución, la Avenida Planta o sea, eh, crear corredores verdes y corredores donde se beneficie al peatón y al ciclista eso podríamos conseguir en la ciudad el, eh, si ustedes ven Manhattan, por ejemplo, Manhattan no es quinta avenida Manhattan es una gran cantidad que, digamos, de avenidas en donde eh, hay una buena, un desarrollo que, digamos, Inmobiliario mucho más equilibrado Si nosotros concentramos el desarrollo inmobiliario Mucho en hacer la reforma no va a tener un impacto Ya hoy en día, eh, si solamente con los tres Conjuntos que se están haciendo De la Torre Mayor, del edificio Bancomer y de la que reforman, va a generar 20.000 Y esa gente tiene que vivir Cerca, entonces tenemos que pensar Cómo vamos a facilitar El desarrollo de vivienda De estatus medios bajos, es decir, que van a trabajar en todos estos grandes edificios para que no tengan que hacer un gasto excesivo en el tema del transporte porque el tema del transporte tiene de un gran costo social el tiempo de desplazamiento va a ser un costo monetario muy fuerte entonces yo creo que eh, vale la pena empezar a analizar como decía el Alejandro, nuestro eh, futuro delegado en cuál va a ser digamos, el impacto en todas las zonas eh, si tenemos que pensar en ese modelo de desarrollo de vivienda y de equipamiento que se requiere para una ciudad más equilibrada. Eh, y si, si, si, si pensamos de manera un poco más macro, yo creo que van a ayudar mucho al éxito de este corredor. Pero si pensamos exclusivamente en el corredor, pues puede ser un corredor verde muy bien diseñado. Ojalá y la factura desde el punto de vista arquitectónico bueno, sea de, de, de gran calidad. Eh, sí, pero eh, sí vale la pena que en base a este proyecto ya pensemos a nivel de, toda, de todo el desarrollo que queremos en, el, en, la, en la ciudad y en la zona inmediata. Eso sería ideal que ya eh, nos ayudara a visualizar. Ahora, mm, es un desafío grande, sabemos, y, y este, pero si se logra. Con este proyecto puede tener un beneficio muy grande como ejemplo de otros corredores verdes que se pudieron hacer en Brasil. Gracias, José Luis, Luis. Gracias, presidente. Bueno, eh, comentar rápidamente: Richard Pirro fue eh, el urbanista que, justamente, no solamente conceptualizó la planeación conjuntamente con los eh, cuatro arquitectos y ganadores del proyecto de la avenida. Si no hay una conceptualización de un polígono más amplio, fundamentalmente por las razones que usted está exponiendo en este momento. Sin embargo, la discusión del jefe de gobierno es entrar en un proceso de consulta pública para la renovación del Programa General de Desarrollo y trabajar de manera muy coordinada con la administración actual y la nueva administración de la Jefatura delegacional que estará, evidentemente, trabajando, que estará coordinándose y que estaremos participando conjuntamente con ellos, no solamente en la avenida, no solamente en la zona rosa, como el licenciado Rojas lo acaba de mencionar, sino a través de un proceso de integración de un polígono más alto. Pero sin embargo, las condiciones políticas, sociales que hoy la ciudad dice y que hoy el jefe de gobierno ha instruido, es entrar en este proceso de evaluación del programa general de desarrollo y hacia allá va encaminado eh, el comentario que usted nos hace el favor de señalar. Gracias. en qué términos esta conceptualización va a limitar a algunas participaciones en esta presentación problemas particulares. Eso es lo que yo estaría participar. Entiendo que bueno, están invitados desde siempre a presentar la visión un poco más técnica. Lunes a las 5 ¿no, ¿verdad? ¿no, qué ¿no? ¿no, qué ¿no? Hay mucha preocupación. En buena medida también por una parte demasiado parcial no claro. casi hay que profundizarlo para poder y muchas gracias a esa a participación de proyectos porque el, el gremio es que no solo el proyecto sino el Muchas gracias por el comentario. Evidentemente hay una dicotomía en los diferentes procesos de obra pública y de los realizados bajo esquemas de coinversión. Eh, la entidad ha realizado ya concursos públicos totalmente abiertos, como fueron las escuelas de enfermería y eh, de medicina de Tlalpan. Fundamentalmente lo que la ley nos exige, lo que la ley nos pide, el marco normativo, se ha dado cumplimiento a ello. Pero efectivamente nosotros coincidimos en que la mayor cantidad de propuestas, la mayor cantidad de participación y la visión amplia en un proceso de creación de espacio público favorecen y enriquecen. Por esa razón saludamos la iniciativa, estaremos permanentemente con ustedes y no solamente eso, les pedimos y les solicitamos que en este concurso público que el día de hoy se emite, eh, no solamente lo puedan difundir, sino que nos ayuden a participar como jurado en el proceso de selección de las propuestas que estaremos tendiendo para poder generar este puente que ustedes están mencionando. Andrés. Muchas gracias. Eh, mi nombre es Andrés Carreón. Esta mañana hice 15 minutos para llegar aquí, vivo en la colonia Nápoles, frente al Parque Esparza Oteo. Y aquí, aquí prácticamente sin ningún problema, salvo un semáforo que está ahí en Chapultepec. Antes viví otro año en el centro de la Ciudad de México, a una cuadra de la Alameda Central. Pero los 41 años anteriores viví en Iztapalapa. Dos horas de venida y dos horas de regreso. Cuatro horas al día perdidas, bueno, venía estudiando algunas cosas, pero prácticamente me la pasaba en el transporte público. Yo como integrante del Consejo Rector quiero llamar a los, a los miembros, a los integrantes de este grupo, a que voltemos al oriente, a que veamos las necesidades de delegaciones como Iztapalapa. Estamos aquí celebrando esto, decía Fernando Romero en seis ocasiones las conté, que decía que estamos celebrando, lo celebro, pero celebraría yo también que volviéramos a esta palabra. Entonces, hago un llamado al Consejo Rector a que pongamos la mirada allá y también un reto altísimo que representas a la Autoridad Nacional de México a que hagamos valer esto que en campaña se habla de las decisiones por colonia. Esta palabra también requiere que miremos al, al oriente. Muchachos, gracias. Definitivamente también es una instrucción del jefe de gobierno el día de hoy, en la última página de la maceta, cuando se emiten estos certificados de participación ciudadana, en donde por primera vez la ciudadanía de manera abierta podrá acceder a los beneficios, a la socialización de las utilidades que se vayan a tener y que eso provocará, como ya lo comentó el licenciado Rojas, un proceso de participación y de auscultación permanente de la ciudadanía, que los ingresos que va a tener X. Eh, se solicitará en los términos que hoy se publica en la receta del Distrito Federal, solicitará su consejo de administración, al ser una empresa de participación estatal mayoritaria, que las ganancias no se utilicen para gasto corriente, sino que se lleven al desarrollo de nuevas infraestructuras en eh, Iztapalapa, Este es fundamentalmente lo que el jefe de gobierno nos ha instruido y estaremos solicitando esta instrucción al consejo de administración, que las utilidades que el gobierno de la ciudad tendrá en este proyecto se lleven y se desarrollen al oriente de la ciudad. ¿Se tiene una estimación de cuántas podrían ser estas utilidades en los primeros años? Alrededor de 346 millones de pesos en total para el gobierno de la ciudad. Pero sí, pero a mí me gustaría agregar algo a la pregunta que tú haces. Y sí es fundamental entender que estamos en un entorno de ciudad y en la ciudad hay muchas demandas y necesidades. Está muy claro que este es un punto que necesita atención, necesita diversos equipamientos de este espacio público que se carece en muchos casos públicos. Sin embargo, por supuesto, tenemos contemplado proponer un programa de trabajo para varios puntos de la ciudad donde se carece espacio público de calidad desde luego, y tenemos pensado, tenemos proyecto con el jefe de gobierno que nos ha incluido de buscar más espacios donde podamos replicar este modelo, donde podamos ir proponiendo nuevos espacios para que llegue este, este, este, este modelo a más partes de la ciudad y a más, a más ciudadanos. Entonces, sí, sí está contemplado y estamos ahorita evaluando alrededor de dos espacios adicionales a esto. en este proceso estará participando la Secretaría de Cultura como dependencia coadyuvante del proyecto eh, en cada uno de los tramos que se tienen y bueno, fundamentalmente tu presencia eh, como miembro del Consejo Rector obedece a poder tener estas directrices en esta convocatoria que hoy se está realizando ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues solamente agradecer a todas y a todos ustedes eh, de nueva cuenta a la representación del CEO Rojas, a la representación del doctor Mundial, al presidente del colegio de arquitectos, a todas y todos ustedes, distinguidas personalidades, y a todo el público, a todos los ciudadanos que hoy nos están siguiendo de manera eh, eh, eh, pública por internet para que participen en esta convocatoria que el día de hoy se emite y que se están haciendo públicos todos estos documentos y solicitarles eh, su participación permanente en los términos que se estarán eh, comunicando de este Consejo Rector, y agradecerles de nueva cuenta en nombre del Jefe de Gobierno sus comentarios, sus críticas y sugerencias, también al Jefe Nacional Electo por estas propuestas y por estos comentarios, y estarlos a saludarlos eh, eh, próximamente. Posteriormente a este proceso de auscultación ciudadana, al finalizar este ejercicio cívico de consulta, les estaremos solicitando de nueva cuenta su presencia a efecto de presentar el informe de resultados de este proceso y mantenerlos permanentemente informados. Muchas gracias a todas y a, todas y a todos ustedes. Muy buenos días.